Yo os saludo María, esperanza de los cristianos. Acoger la súplica de un pecador que tiernamente os ama, os honra de un modo especial, y en vos cifra toda la esperanza de su salvación. Yo os debo la vida, vos me volvéis a alcanzar la gracia de vuestro Hijo, vos sois la prenda segura de mi salvación. Os suplico pues, que me libréis del peso de mis pecados. Disipad las tinieblas de mi entendimiento. Alejad de mi corazón los afectos terrenos. Reprimid las tentaciones de mis enemigos. Y dirigid mi vida, de manera que por vuestro medio y teniéndoos por guía, pueda llegar a la eterna felicidad de la gloria. Amén.